Hola, buenos días a todas y todos. Eh, agradecemos la presencia hoy de quienes nos acompañan en este salón auditorio eh, de la Facultad de Derecho, el auditorio doctor García Mainés. Y también agradecemos la conexión de quienes están en línea eh, escuchando este interesante panel denominado Reformulaciones Críticas de la Integración Latinoamericana en el Contexto de la Crisis del Multilateralismo. Hoy tenemos con nosotros a cuatro investigadores del grupo de trabajo eh, y quien les habla, Consuelo Silva, eh, coordino este grupo. Eh, hoy día vamos a escuchar a eh, Julián Can de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, a Claudio Lara Cortés, eh, vamos a escuchar también a Federico Manchón y al profesor Alberto Rocha. Entonces, eh, vamos a contar con 20 minutos para que cada uno de ellos haga su exposición para posteriormente poder dejar un espacio de intercambio entre los expositores o eh, de los participantes. Entonces, arrancamos con sus 20 minutos, eh, Alberto. Hola, buenos días. Eh, muy bien, eh, pues ya se hicieron las presentaciones, es un gusto estar aquí en esta mesa, compartir con los colegas que están aquí presentes, la colega también, y eh, no se escucha nada. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Ya. Entonces, eh, agradecía, estaba agradeciendo la participación en esta mesa, a los compañeros, colegas que están aquí presentes y también a la compañera, eh, que es la… Coordinadora del, grupo del GT sobre integración. Bien, y saludos a todos ustedes, pues, eh, público que está aquí numeroso, indudablemente abundante, excelente. Bien, entonces, el tema que ya está aquí presente eh, es la difícil construcción de América Latina como región, es cuarto periodo, hay un equívoco ahí, cuarto periodo de 2016-2020 e inicio de un posible quinto periodo, de 2021 para adelante. Voy a ir rápido. Eh, entonces, a ver, dejen ver si está funcionando. No funciona. Ah, ya está. Entonces, muy bien, ya estamos. Entonces, este es mi punto primero de introducción. Eh, América Latina ahora, una región en proceso de formación. Antes de iniciar, eh, quizás rápidamente, entre paréntesis, eh, quisiera hacer un señalamiento. Es decir, el contexto en que vivimos a nivel mundial en estos momentos, no solamente es de crisis del sistema mundo moderno capitalista, bien, no solamente estamos en eso, ...y además atravesado por un conjunto de otras crisis que no voy a señalar... ...sino que además hay una crisis particular... ...y esa crisis particular es la crisis del orden político internacional... ...de sus dos etapas grandes, la primera, la crisis del orden de Guerra Fría que va hasta el, hasta el 1990, 1945-1990, y el ensayo de posguerra fría desde el 1990 hasta el 2016, más o menos, cuando la llegada de Donald Trump. Entonces, ese ensayo también está en crisis y, por lo tanto, no tenemos orden. ¿bien? Tenemos un desorden generalizado y ese es el contexto en el cual se, está, se ha producido en la guerra de Ucrania, ¿bien? La, la intervención. Eh, Rusia en Ucrania, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo lo que estoy pensando es que no estoy seguro de que los tiempos que vivamos, que vivamos y lo que estamos viviendo en América Latina sean propicios para el impulso de la integración regional latinoamericana y caribeña. Creo que este es el contexto. Bien, a partir de ahí sigo para adelante. Entonces, eh, en lo fundamental, América Latina y el Caribe es una región conformada por estados nacionales que no lograron modernizarse adecuadamente por sus orígenes coloniales y por su condición de periferias y semiperiferias del capitalismo y que se resisten a emprender caminos inéditos más allá de las fronteras de sus soberanías políticas estrechas pero el proceso de regionalización mundial inicios de los que se inicia en los años 50 también afectaría a nuestra región ¿bien? La situación real de la región es la de coexistencia de diversos procesos de subregionalización avanzados y un proceso de, de regionalización inicial. Eh, América Latina es un conjunto, en, en el momento podríamos decir en términos de integración, es un conjunto de subregiones, bien, y como México, el SICA, la Caricón, el MERCOSUR, la CA, el G3, el PIN, el, o sea, el Proyecto de Integración Mesoamericano, el ALBA y la Alianza del Pacífico. Y no olvidemos también que también existió la UNASUR. Además, se experimentó un ensayo de convergencia y articulación de las subregiones con la CELAC la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Creo que este, esta experiencia de convergencia fue muy importante, pero se produjo en el periodo de los gobiernos progresistas del 2000 al 2015. Entonces, el proceso para formar región en América Latina es altamente problemático. Y la pregunta inevitable es, ¿será posible articular 33 países y estados nacionales en una sola unidad económica, social y política regional? Queda la pregunta. Eh, punto 2 las etapas del proceso de integración de América Latina entonces no voy a detenerme en esto pero me parece muy importante tenerlas presentes la primera etapa de los años 60 y 70 llamada el regionalismo cerrado de orientación estructuralista la segunda etapa de los años 80 y 90 del, llamada del regionalismo abierto de orientación neoliberal la tercera etapa que va del 2000 a 2015, que me parece lo más interesante que hemos tenido en América Latina en términos de integración regional y que yo llamo del regionalismo semiabierto de orientación neoestructuralista, neodesarrollista y progresista. No me voy a referir a esa etapa, y en otras exposiciones, en otros, en otros eventos se ha hablado sobre esto. Y, por lo tanto, la cuarta etapa, que va del 2016 al 2020, de la cual me voy a ocupar y que trataría entre preguntas, eh, como interrogante, ¿se trataría del retorno del regionalismo abierto? Lo coloco entre comillas, que tal si existe tal regionalismo y del neoliberalismo. Bien, pasamos al otro. Eh, procesos de integración regional en América Latina y tienen el cuadro de todos los procesos de integración regional de, de América Latina, los países, los niveles de integración eh, y los objetivos de integración. ¿En niveles de integración hay alguna novedad? Pues prácticamente ninguna. Es decir, creo que eh, solamente en el caso de la CARICON estarían avanzando hacia un mercado común. En el caso del Mercosur se tenía esa pretensión, pero después, de indudablemente, de la llegada de los, bienes, de los gobiernos conservadores, si no hubiera a partir de 2016, de 2016 hasta el 2020 hubo una regresión definitivamente. Por lo tanto, todo está en... en en una situación de statu quo, no, no ha habido mayores avances. Los objetivos, por lo tanto, de la integración que están ahí señalados en el cuadro, pues no hemos avanzado hacia eso. Bien, pasamos a la… punto cuatro, los procesos de integración regional en América Latina a nivel de integración política. Vamos a ver esto eh, una suerte rápida, una mirada rápida, un balance rápido de los niveles de integración política. Eh, yo me especialicé en, los en el análisis de la dimensión política de los procesos de integración regional y muy rápidamente voy a pasar sobre esto. Entonces, los procesos de integración regional de América Latina, ya vimos el nivel de integración económica, ya vimos que no hay mayores avances y ahora eh, en, en términos de lo que es lo, el nivel de integración política, también vamos a ver que no hay mayores avances, por lo menos hasta antes de... De, en le, no hay mayores avances a partir de la etapa de 2016 a 2020, que es el regreso de los gobiernos conservadores y neoliberales. Hay avances en la etapa del 2000 al 2015. Entonces, rápidamente, eh, nivel de integración política, voy, esto lo voy a pasar rápido… Eh, Bien, entonces vamos a ver los esquemas de institucionales de los procesos de integración regional. Entonces, lo que encontramos en, en primer lugar son los esquemas simples. Es una clasificación que yo hice y publiqué en, en varios lugares. Esquemas simples, entonces estaría, tendríamos ahí los TLCs de México-Colombia, TLC México-Chile, etcétera, etcétera. Bien, eh, aquí rápidamente la descripción son, se trata de instituciones sencillas, económico-comerciales o similares. Basta con eso, ahí puedo señalar algunos elementos más, pero creo que con eso es suficiente. El esquema, el esquema lo pueden ver rápidamente, de un, tel, de un TLC, y seguimos al punto B. Esquemas. Después tenemos los esquemas relativamente avanzados, como el ALBA, el, la EC eh, y el proyecto de integración eh, mesoamericano. Aquí estamos frente a a instituciones políticas de decisión y ejecución débiles todavía. Predominan las instituciones económico-comerciales y algunas otras. Y podría señalar todavía una serie de otras características más que tienen que ver con estas instituciones, que son las que acabas que acabo de señalar. Ahí tenemos un esquema. Eh, para ver el caso del proyecto mesoamericano, no me voy a detener en la inscripción, basta verlo y pasamos al, al punto C, al punto esquemas avanzados y dinámicos. En este caso estamos hablando de la CELAC, la UNASUR, que ya no existe, y la Alianza del Pacífico. Y aquí estamos frente a, a instituciones políticas de decisión y ejecución eh, eh, que están medianamente constituidas pero que ya ocupan el centro de los organigramas. Predominan todavía las instituciones comerciales y otras. Las instituciones técnicas y administrativas tienen mayor relevancia, las instituciones sociales están presentes, las políticas gubernamentales están ocupando ya lugares importantes y centrales, pero las tecnocracias siguen establecidas, estableciéndose con fuerza. En este grupo anotamos los procesos que acabo de señalar, etcétera, etcétera. Y ahí tiene un ejemplo de la Alianza del Pacífico. Es un esquema mucho más complejo, mucho más grande, mucho más complejo, no me detengo. Puntos, eh, punto, punto D, esquemas amplios, esquemas amplios y complejos como la Comunidad Andina, el SICA, la CARICOM y el MERCOSUR. Sobre la Comunidad Andina, pues ya sabemos, es un esquema en total crisis, se está desarticulando completamente y por lo tanto algunos países están pasando al MERCOSUR y otros países a la Alianza del Pacífico. Bien, entonces, en este caso la institucionalización es de las más avanzadas y complejas. Dejemos de lado entonces la Comunidad Andina de Naciones. Fue un caso de, de, de proceso de integración regional de los más avanzados que hubo en América Latina, definitivamente eso comenzó a evolucionar a involucionar después, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero en este caso quedan el SICA, la Caricón y el MERCOSUR, y en este caso la institucionalización es de las más avanzadas y complejas. Me van a decir que en el, en el proceso que va del 2016 a 2020 ha habido una suerte de involución institucional del MERCOSUR, una suerte de racionalización eh, institucional, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí existen instituciones económicas, políticas, sociales y culturales, dando lugar a la constitución de importantes subsistemas. Eh, las instituciones políticas de decisión y ejecución, ya sean ejecutivas, legislativas y judiciales, son ya centrales y principales, y las tecnocracias ya están muy bien establecidas. Las instituciones administrativas se han fortalecido, las élites políticas gubernamentales nacionales actúan como los, como los actores principales, pero en este caso se encuentran acompañados de otros actores como la tecnocracia, las tecnocracias, las burocracias, los jueces y legisladores, etcétera. Las instituciones sociales en este caso se han, se han logrado conformar y estabilizar y los actores sociales han logrado ganar mayores espacios de participación. El, un proceso democrático inicial avanza en estos casos, en la medida en que se instalan parlamentos subregionales. Y aquí nos encontramos con estos casos que ya he mencionado. Aquí tienen el caso del, del MERCOSUR, seguramente este, este esquema fue hecho antes de la de la, de la ingeniería eh, de institucional que se ha aplicado en el mercosur por lo tanto ahí deben haber una mod hay modificaciones en este en este esquema aunque los órganos centrales permanecen bien voy a pasar a lo que más me importa que tiene que ver con la cuarta et la, la, la quinta etapa que va del 2016 al 2000 bien, y entonces y yo lo que digo aquí es que aquí nos encontramos frente a un giro geopolítico de derecha en la región. Entonces estamos frente al debilitamiento de la CELAC, no lograron desarticularla, pero sí se logra, sí lograron debilitarla y paralizarla. Estamos frente al retorno relativo del regionalismo abierto, entre comillas, regionalismo abierto, y se abre una etapa de y se abrió una etapa de regresión y de incertidumbre, exactamente de regresión, Bien, Bien. y algunos elementos entonces, aquí lo que tenemos es el declive relativo de los gobiernos, de los gobiernos progresistas en, en Argentina, en Brasil, Paraguay, Uruguay, todo eso lo conocemos definitivamente, y punto dos, estamos frente al auge relativo de los gobiernos neoliberales y conservadores. El caso de Argentina con Macri, Brasil con Temer y Bolsonaro, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Honduras, El Salvador, etcétera, etcétera. Bien, punto tres, llegada de, estamos frente a la llegada también de nuevos gobiernos progresistas, como en el caso de México y en el caso de Argentina, pero están en minoría en la región. Bien, eh, y aquí estamos, eh, punto cuatro, en este periodo estamos en la, ante la crisis política de Brasil y del Mercosur. Bien es decir, hay un problema eh, ya llegó Alberto Fernández y por lo tanto Bolsonaro, el presidente Bolsonaro ha es establecido en Brasil, por lo tanto hay un entendimiento en absoluto y, pero hay una suerte de fortalecimiento, punto quinto una suerte de fortalecimiento de la Alianza del Pacífico Bien, aunque estaría orientado esto por un núcleo de gobiernos neoliberales hasta que llegó López Obrador de, de México a, a, a formar parte de este esquema bien Quinto, el punto 6 que hay que señalar es el debilitamiento de la CELAC es si la CELAC dejó de funcionar no hubieron más cumbres desde 2017 para adelante hasta que se llegó el gobierno de López Obrador y por lo tanto se produjo una reactivación una reactivación de la CELAC con el, con el canciller Marcelo Ebrard y aquí estamos también no solamente frente al debilitamiento de la CELAC sino también frente a la supresión de la UNASUR bien bien eh, también habría que señalar que estamos frente al acercamiento de Brasil con Temer, ya ¿bien? y de México con Peña Nieto todavía, así como del Mercosur con la Alianza del Pacífico. O sea, hay un intento, hay un intento de aproximación frente a la, al, al, a la similitud de gobiernos que hay y al consenso político que había en ese momento entre el gobierno de Temi y el gobierno de Peña Nieto en México, y por lo tanto eso permitió que se estable, que se avanzara hacia un acercamiento entre el Mercosur y el Anza del Pacífico. Hay una hoja de ruta establecida, etcétera, etcétera. Bien, paso, paso al punto, punto sexto, eh, puntos, eh, punto sexto la, eh, del, del 2021 para adelante. Entonces, aquí estamos en una situación de recesión, pandemia y pospandemia. Voy a hablar varios puntos aquí, de varias cuestiones, y lo primero que quisiera decir es que estamos en una situación de crisis económica y de pandemia, pandemia y recesión. Este es el contexto, entonces, general en la región desde el año 2020. Nada favorable para el impulso de algún proyecto novedoso para la integración regional, pero todo parece indicar que vamos lentamente de salida y se habla de la pospandemia. Pospandemia podría significar comenzar a reactivar el proceso de integración regional de América Latina y la pregunta es por dónde comenzar. Existen varias iniciativas, se lanzaron varias, varias iniciativas. Y la primera es esta, que hay que mencionar, individualmente la posibilidad de convergencia de la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR. Y entonces, como les dije hace un instante, existe una hoja de ruta, firmada en el 2017 y un plan de acción establecido en el 2018. Eso es lo primero que está ahí pendiente todavía. Punto dos, la propuesta de negociación de un TLC regional, proyecto BID del 2018, una, en el cual se, se propone una convergencia hacia un acuerdo de libre comercio panregional, que implicaría son, o establecer, construir una zona de libre comercio, inter, intercambio de bienes y servicios e instituciones intergubernamentales. Es decir, estamos ante estrictamente la visión comercialista de los procesos de integración regional. Bien, y por lo tanto, lo que, se, lo que propone el BID es que los países que deberían impulsar, o lo que propuso el BID es que los países que deberían impulsar la iniciativa son, serían Argentina, Brasil, México y también también, indudablemente, se tiene en perspectiva la posible convergencia entre Alianza del Pacífico y el Mercosur. Punto 3. Eh, estamos entonces en. Seguimos en esta cuestión de la recesión, pandemia y pospandemia. Eh, también contamos con la declaración presidencial de Lima 2019 de, eh, por, de, en la, por la celebración de los 50 años de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, en el cual se dice que se buscaría fortalecer la comunidad andina en naciones. Y entonces la pregunta es si eso es muy tarde, definitivamente. Es decir, prácticamente la comunidad andina está desarticulando. Ya lo acabo de mencionar hace un momento. Entonces, bien, eh, hay otra iniciativa más que tiene que ver eh, con, la, con la reforma del Mercosur, eh, don, iniciada en el 2019, en la cual se planteaba un fortalecimiento de la unión aduanera y de la política comercial, pero lo que se inició fue realmente una reestructuración institucional muy acorde indudablemente a las orientaciones neoliberales tanto del Bolsonaro como de Macri, del presidente Macri en Argentina. Hay otra iniciativa más que también es importante tenerla presente, es la Carta por el Futuro de la Integración Centroamericana, publicada en el 2020. Se propone donde se propone fortalecer el proceso de integración centroamericano. Punto. Una cuestión más. Está, estaría también la reactivación de la CELAC en el 2020, eh, impulsada por, por México, con el gobierno de López Obrador y, y en este caso también aquí como responsable el canciller Marcelo Lebrar y donde se van a presentar un plan de 14 pulsos, bien eh, 14 puntos es el primer plan y va a haber un segundo plan, porque México se va a quedar en eh, la presidencia pro tempore de la CELAC durante dos años. Hay otro elemento más, el punto que, es, que voy a mencionar, la séptima cuestión, el plan de acción para el lanzamiento de la integración latinoamericana en la pospandemia, del GRIDAL. Ya saben ustedes, GRIDAL es este grupo eh, conformado en la Universidad Cooperativa de Colombia, donde, donde se aborda el proceso de integración regional en general y por lo tanto se, se hace una propuesta de profundización del proceso de, de los procesos de integración regional de América Latina y el Caribe. Bien, una última cuestión tiene que ver con el acuerdo de la CARICOM para impulsar la plena implementación del, de un mercado y economía únicos, lo que significa sub, ir más allá de la Unión aduanera. Creo que esas han, han sido un poco las novedades. Ahora bien, eh, desde mi punto de vista, hay que, eh, desde mi punto de vista, lo que pienso que se podría hacer es tratar de reactivar los procesos subregionales existentes sin temor de la fragmentación entre comillas, para luego avanzar hacia la región en su conjunto primero entonces yo creo se podría fortalecer los procesos de integración subregionales y mesorregionales existentes es decir, Sudamérica y Mesoamérica incluso se podría propiciar la convergencia integradora entre algunos de ellos, es decir para, como primeros pasos, la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Segunda cuestión, creo que es posible reimpulsar los procesos de integración regional existentes, ya sea la CELAC, aunque ya se logró esto, la LADI, ojalá se pueda hacer algo, y el mismo Parlatino, en términos regionales. Creo que es muy importante, no solamente la CELAC, sino además la LADI y el Parlatino. Tercero, reactivación plena de la CENAC, con una dinámica interna y de... Eh, interna de convergencia regional y su dinámica externa de cooperación sur-sur y, ¿por qué no?, también sur-norte. Cuarto, el relanzamiento de la LADI para concretar un TLC, un TLC regional. Bien, creo que esto… ya estamos. Solamente menciono los problemas generales que me parecen fundamentales a discutir primer problema el patrón de desarrollo nacional regional creo que sigue siendo el problema fundamental y central Segundo, segunda cuestión el modelo de integración regional de América Latina creo es otro de los problemas pendientes bien la tercera cuestión es no tenemos no contamos con una teoría de la integración regional nos hemos dejado llevar por las teorías europeas y últimamente por la influencia indudablemente norteamericana de eh, que tiene que ver exactamente con el impulso de tratados de libre comercio. Bien, entonces, eh, lo que digo yo es que tenemos procesos de integración económica comercial anchos y superficiales, que son esquemas políticos intergubernamentales e inicialmente multidimensionales. Avanzar implicaría pasar de lo meramente comercial a la integración productiva, lo que no estamos haciendo o hay algo inicial, por lo menos en el, Mercur, en el Mercosur se quiso hacer algo de esto. Y pasar entonces a la integración productiva y al mercado común, implicaría combinar procesos institucionales intergubernamentales y supranacionales, institucionales iniciales. Creo que eso se podría hacer en lugar de en la intergubernamentalidad, aunque en el caso del Mercosur se dieron pasos importantes. Habría que fortalecer la multidimensionalidad y promover la participación de los actores sociales. Cuarto problema, el regionalismo micro y meso. Creo que ahí hay otro problema también. Creo que eh, habría que avanzar hacia un, a un regionalismo macro y creo que también un punto seis, eh, Habría que pasar del regionalismo vertical al regionalismo horizontal, etcétera, etcétera. Punto siete, creo que eh, hay dinámicas geopolíticas ¿bien? que fueron impulsadas en América Latina y el Caribe que han sido muy importantes y que eh, creo que deberíamos tener en cuenta y deberíamos detenernos para analizarlos. Y, por otro lado, está el problema último que quiero señalar: es la competencia y cooperación entre Brasil y México. Es decir, ha sido muy dañino para los procesos de integración regional de América y Latina, de América Latina y el Caribe, que tanto geopolíticamente hablando, México y Brasil siempre se hayan encontrado de espaldas. Uno apuntando en una dirección geopolítica y el otro país apuntando en otra dirección geopolítica, dependiendo de los periodos históricos. Existirí, existe actualmente la posibilidad de que por primera vez en la historia de América Latina y el Caribe México, Argentina y Brasil puedan tener una orientación hasta cierto punto interesante eh, en la misma dirección apuntando en la misma dirección geopolítica podría ser muy beneficioso para, para el conjunto de la región muchas gracias Gracias Alberto. Eh, bueno, pone en, en el tapete varios temas que han estado en discusión y que evidentemente tenemos que abordar, si tenemos tiempo para la discusión al final, eh, de estos nuevos, estas nuevas formas de integración, nuevas posibilidades de integración en el marco también de la crisis del multilateralismo y de qué forma podría asumir esta, o, o de qué forma se podría reinventar el multilateralismo en esta crisis que estamos insertos. Eh, vamos a dar la palabra al profesor Claudio Lara eh, para su intervención eh, de 20 a 24 minutos, profesor. Gracias. Bueno, qué tal, buenos días a todos, a todas. Eh, la verdad que es un, un placer otra vez compartir discusiones que hemos venido desarrollando hace años. <coughs> Eh, escuchar a Alberto, donde plantea una cierta invitación a la apertura teórica de la integración, por lo que entendí al final, eh, que es uno de los mayores eh, problemas, ¿no? El, Yo me voy a referir fundamentalmente a eso, ¿no? O sea, a, ¿cuáles son las debilidades teóricas que enfrenta la, o ha enfrentado la integración regional en América Latina? ¿no? Eh, a mi entender, esto pasa fundamentalmente porque ha, ha predominado una visión que eh, eh, enfatiza más bien la dicotomía entre lo político y lo económico, y el, eh, se han ido eh, en el fondo... Eh, discutiendo enfoques meramente economicistas o más que economicistas, muy reduccionistas algún, algún segmento de la economía como es lo comercial o los acuerdos de libre comercio o eh, visiones muy politizadas o politicistas que enfatizan eh, la naturaleza de los acuerdos que se han logrado ¿no? pero en lo concreto, en lo concreto en América Latina no existe la integración regional a mi entender, ¿no? no hay nada que uno pueda decir, mira, en esto podríamos apoyarnos para sostener un proceso de integración regional a futuro. Eh, o sea, por lo cual, si no se supera esa dicotomía que planteaba al, al comienzo, es difícil eh, avanzar, ¿no? Más aún si es una dicotomía entre lo nacional y eh, lo internacional, ¿no? Eh, dicotomía que también ha, ha eh, influenciado fuertemente a los gobiernos latinoamericanos y de donde se deduce en algunos casos este, este auge que hubo en un momento determinado de la integración ¿no? eh, latinoamericana que ya se explicaba antes pero es un auge que obviamente eh, si uno lo mira un poquito para atrás dejó de lado justamente la parte económica o sea, dejó de lado su vinculación con lo económico o dejó de lado su vinculación con los procesos de acumulación y no solamente de acumulación nacional, sino que de acumulación global o internacional, ¿no? O sea, por lo tanto, como que eh, todo se frustró y quedó prácticamente en nada, ¿no? Y la, eh, yo eh, leí hace unos días <coughs> unos artículos sobre integración Financiera en América Latina y el autor se planteaba qué hemos aprendido de eh, los procesos de integración de América Latina, ¿no? Entonces, eso yo creo que es, lo que es la pregunta vital que eh, yo la haría extensiva, no solamente al tema financiero, sino que al proceso de integración como tal y, en consecuencia, cómo eh, aproximarse a este proceso de integración ya sea incorporando el ámbito tanto de lo político como de lo económico, ¿no? Eh, yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Eh, mientras no se haga un, un recuento crítico de lo que han sido los gobiernos latinoamericanos en cuanto a la integración, poco vamos a avanzar, ¿no? Y es lamentable esto porque eh, eh, creo que en, en los últimos años la discusión se tornó en hasta dónde los gobiernos progresistas habían aportado o no habían aportado a la integración y otra visión más amplia que señalaba la crisis de los gobiernos progresistas. O sea, en consecuencia, como que estábamos otra vez atrapados en dicotomías, ¿no? Incapaces de proponer una, una visión más, eh, más eh, eh, totalizante, más, eh, más integral justamente de la, de la integración, ¿no? Eh, eso es una primera apreciación que yo quería compartir con ustedes eh, sobre estas dicotomías que han imperado en América Latina, que han imperado históricamente, que nos ha hecho un recuento eh, crítico de lo que ha pasado con la integración. ¿no? Lo segundo tiene que ver eh, eh, con el tema de el tema del, de lo que significa... Eh, justamente el, el proceso de integración, ¿no? O sea, la integración eh, tiene que ver, eh, bueno, está relacionado con lo que hablaba antes, ¿no? Con este tema de priorizar lo político o, o, o al contrario, priorizar lo, lo económico, ¿no? Eh, ¿Por qué razón, no? Porque, en, en verdad, el, eh, tampoco hay una claridad, como se decía antes, se reconocía, sobre qué significa realmente la integración, ¿no? Eh, entonces aquí recordar una cuestión muy clave por lo menos en los autores que trataron el tema de la globalización eh, a nivel internacional muchos de ellos compartían que la integración en realidad en concreto era la integración de procesos o eh, formas de capital o de procesos económicos o incluso mucho más allá no de procesos financieros etcétera ¿no? <coughs> al final de cuentas estaban hablando de un proceso de integración, ¿no? Eh, o sea, por lo cual, eh, aquí viene la pregunta, eh, ¿por qué los teóricos de la integración regional no tomaron en cuenta esta mirada eh, globalizante de que estamos eh, siendo parte de un proceso de integración eh, de facto que no, no se toma en cuenta en los análisis, ¿no? eh, Y me refiero sobre todo a la integración del capital, ¿no? Eh, y, y particularmente a su integración en, en su forma monetaria, en, en especial. ¿no? O sea, porque todos eh, en general comparten en otros planos, en otras teorías, que la, el proceso de, de globalización último, eh, para no hablar de la globalización a partir del año, lo, de los años 70, del proceso de globalización último tuvo como punto de partida o punto de inflexión el año 71 con el... el derrumbe el sistema Bretton Woods, ¿no? Y ahí eh, claramente eh, el, el capital que se expande a nivel global lo hace fundamentalmente gracias a eh, el, la propagación que tiene los aspectos monetarios y financieros, ¿no? O sea, por lo cual eso es una, es una clave que yo no, no entiendo cómo lo eh, teórico de la integración regional en América Latina ...no lo han tomado en cuenta o, o no, le, no le dan sentido, ¿no? O sea, porque en verdad eh, esta situación es eh, es muy elocuente, eh, muy obvia... ...o sea, para mí como economista es muy obvia eh, estos temas... ...que me da lata incluso discutirlo en este plano, ¿no? Pero es tan obvio que, eh, que los temas eh, monetarios... ...han cruzado toda la historia de América Latina de los últimos 40 años... O sea, si uno ve qué es lo que hay de integración real, es un proceso de integración eh, financiera y monetaria. Eh, pero estas han sido eh, o han dado lugar a crisis recurrentes a partir de la crisis del 81, 82, que se conoció como la crisis de la deuda. Después, el, en la década siguiente, la crisis aquí en México, en 94, después la crisis en 2001, en... Argentina, la crisis en Brasil, después vino la crisis del, la crisis global del 2008, que justamente eh, cambia el punto de referencia, ¿no? porque si las crisis anteriores que habían ocurrido en América Latina uno podría haber dicho, mira, eran crisis que se habían gestado en los propios países latinoamericanos, pero la crisis del 2008 lo que tiene de novedoso para muchos es que eh, el, el epicentro de la crisis es justamente Estados Unidos y un poquito más amplio los países llamados países desarrollados. ¿no? O sea, por lo cual eh, esto repercute en América Latina, eh, repercute eh, sobre todo a partir del año 2014 hasta ahora, hasta ahora, y esa es la característica en que estamos metidos. O sea, yo creo que otras periodizaciones... Si la incorporaran sería de un gran de un gran eh, eh, apoyo a la discusión, no. Pero si no, si deja, se deja fuera est, est, todo esto que es tan obvio, tan obvio, uno dice qué estamos discutiendo, no. Qué estamos discutiendo. Entonces eh, ahora el, para referirme al, a este tema más en lo actual, no, o sea la crisis de Ucrania, no. Eh, y la crisis de Ucrania eh, justamente el, eh, más allá del, del tema militar, que se ha colocado mucho el acento, en que es una agresión, no es agresión, o sea, una agresión de la OTAN, una agresión de Rusia, eh, dejan de lado justamente todo el tema monetario financiero. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? No? O, sea, o ¿qué venía ocurriendo? O sea, venía ocurriendo justamente que... El, el poder de Estados Unidos, o lo que llaman algunos la hegemonía norteamericana, estaba siendo cuestionada fuertemente por el ascenso de China. Eh, un ascenso que eh, venía traduciéndose silenciosamente, sobre todo para la, para la teoría, aquí estoy hablando de la teoría en general, de teoría económica, eh, financiera eh, y sobre todo para América Latina. Eh, ...cuál era el trasfondo financiero monetario que tenía esta expansión china, ¿no? eh, Y pocos le dieron, le dieron eh, importancia, ¿no? eh, a este asunto. Entonces, el, ahora como que se hace un recuento y se dice, mira, en verdad, lo que pasa con China... ...es que permitió el auge eh, de las materias primas en América Latina el año 2003 hasta el 2013, más o menos 10 años... Y este auge eh, permitió eh, a su vez a los gobiernos progresistas eh, cierto relajo, o sea, relajo para aceptar los modelos neoliberales en la práctica, en, sobre todo en, en el ámbito económico, eh, pero también relajo en el sentido de no comprender de lo, de lo que, que se, se estaba gestando, gestando, era una respuesta de parte de China en otro ámbito, o sea, porque el interés de China que pocos lo toman en cuenta en ese momento, cuál era, ¿no? O sea, eh, en el fondo China empezaba a depender de las materias primas, en especial, como lo dije, de América Latina, pero la pregunta era eh, cómo China puede incidir, en primer lugar, sobre los precios de las materias primas. Bueno, inventemos la bolsa de Shanghái, inventemos después la bolsa, la bolsa del oro en Shanghái, eh, inventemos la bolsa del cobre de Shanghái, ¿no? Y después uno que está preocupado de, esta, de estos acontecimientos se va dando cuenta que en la bolsa de metales de Londres que había tenido el monopolio de los precios de las materias primas eh, estaba también siendo cuestionada justamente por la bolsa de Shanghái. Eh, y aquí viene toda una disputa entre, entre ambas bolsas, ¿no? A nivel internacional, más allá de otras bolsas adicionales, ¿no? ...pero ya era una primera señal de este asunto, ¿no? Y el 2013 también marca otro, otro punto de inflexión en, en China, ¿no? Que era el tema de la ruta de la sea, ¿no? O sea, eh, primera vez que se empieza a pensar en el gobierno chino... y ...que eh, había que expandirse a nivel regional... Eh, ...y esta ruta de la SEA que se acuerda ya definitivamente el año 2015... Eh, tenía que tener un respaldo igualmente monetario y financiero. Eh, y viene todo este asunto de que China propone acuerdos bilaterales con países para transar eh, e invertir en, en monedas de ambos países, ya sea el yuan o de la país el país origen con el cual se firmaba un, un tratado, un acuerdo, ¿no? Eh, o sea por lo cual es eh, un segundo punto de entrada de china silenciosamente en el plano de las finanzas internacionales que poco le dieron le dieron, eh, importancia ¿no? eh, luego se fue comprendiendo eh, que china igualmente le importaba eh, crear un espacio mayor para la, la expansión internacional del o del yuan eh, y esto lo hizo el año 2015 o sea, con el reconocimiento incluso del Fondo Monetario Internacional para que eh, el yuan formara parte de los derechos especiales de giro, eh, o sea, por lo cual el, esta moneda china empieza a ser reconocida en las transacciones internacionales. Y no solamente como reconocida como, como moneda, sino que institucionalmente la propia, el, la propia city de Londres reconoce la importancia de, del yuan y ofrece a China eh, ser un espacio para transar el yuan. ¿no? Entonces, eh, todas estas situaciones se van sumando a las que yo mencionaba. Luego está el tema de, eh, de la propia expansión que van eh, teniendo las inversiones chinas. Eh, creo que consuelo en alguna oportunidad en las últimas presentaciones que, que se hicieron en directo. Eh, hablaron o habló del tema de la expansión de China en América Latina Y, y de la importancia de la expansión financiera ¿no? O sea, de la deuda que están contrayendo los gobiernos latinoamericanos con China ¿no? O sea, por lo tanto, todo esto eh, ya era un, un, un sonido de alerta para Estados Unidos De lo que venía ocurriendo en el mundo ¿no? eh, Y bueno, después esto eh, alcanza su punto mayor ya eh, en el año 2018, 19, entre los acuerdos eh, China con Rusia, con los países árabes, de transar en yuanes o en la moneda del, del país eh, de la contraparte, eh, o sea, por lo cual ya se venía dando eh, una señal de cierta autonomía de China y de otros países de justamente del dominio del dólar mundial, ¿no? Bueno, esto es importante para volver a retomar e ir concluyendo sobre el tema de Ucrania, ¿no? porque eh, a mí me, me quedó absolutamente claro cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo si queremos ganar definitivamente en Ucrania tenemos que derrotar la supremacía del dólar. ¿no? Eh, y por lo tanto eh, ahí vino toda la historia de que Rusia... Eh, coloque el acento, en acentuar el acento, que ya lo venía haciendo, era el, el asunto de la acumulación de, de oro de parte de China, de Rusia y de otros países, eh, y por lo cual esto eh, eh, tiene un, un punto de inflexión. O sea, yo creo que a, a nivel internacional incluso hay, eh, hay economistas del establishment, como se dice, que reconocen que eh, este punto de inflexión significa un cambio fu fundamental y clave en el sistema monetario internacional y, más que el sistema monetario internacional, en el sistema financiero internacional. ¿no? Eh, o sea, por todo lo que eh, la reacción que han tenido eh, eh, los países occidentales, en particular sobre el, el tema de, de las sanciones sobre Rusia sobre eh, el robo que hicieron de la reserva rusa de los 600, casi 600 mil millones de dólares, todo eso va cambiando el, el quehacer, el comportamiento del, de las finanzas internacionales. Eh, o sea, por lo cual esto ya eh, se traduce en un problema mayor, ¿no? O sea, la, la gran pregunta ahora es qué es lo que va a pasar en el futuro más próximo, ¿no? O sea, eh, con el tema de la moneda. Entonces, eh, ayer conversando, eh, el, yo señalaba esta gran contradicción, ¿no? O sea, que una parte, la moneda eh, dominante hasta ahora en el mundo es el dólar, pero que está siendo eh, ya claramente eh, cuestionada. Esta es una discusión antigua, yo creo que de, desde los años, fines de los 70, se viene haciendo el declive del dólar, el declive del dólar, como que era un, un cuento que nunca iba a llegar, ¿no? Eh, pero ahora como que de repente en una crisis tan profunda como que la, como la que estamos viviendo esto se hace realidad y eso comienza un proceso de declive del, del dólar no eh, ahora eh, lo curioso es que los países latinoamericanos a propósito de integración incluyendo los llamados no sé si llamados progresistas o pseudo progresistas que el caso de argentina o de méxico eh, siguen dentro una lógica eh, de acentuar el, el dominio del dólar eh, mientras que el dólar se eh, debilita en el plano internacional ¿no? entonces qué futuro, yo me preguntaría y provocaría el resto de los ponentes qué futuro puede tener una integración en América Latina con gobiernos que están eh, casándose, comprometiéndose con el dólar eh, con una moneda que hoy día está, como decía antes, claramente en cuestión. ¿no? Entonces, eh, eso es el, la, la conclusión que es al mismo tiempo una invitación a introducir en la discusión regional el tema de la moneda, a introducir el tema, los temas financieros y a introducir eh, sobre todo el tema de, eh, de los tipos de cambio, ¿no? Se lo, no hay tiempo para expresarse, ¿no? Pero yo creo que eh, la gran, la gran revuelta que estamos viviendo en América Latina hoy día tiene que ver con, lo, con la alteración de los tipos de cambios, justamente las relaciones de las monedas locales con el dólar. Eh, ¿Cómo resuelve esto los gobiernos progresistas? ¿O cómo los gobiernos, por ejemplo, de Fernández en Argentina lo han resuelto? ¿O pretenden resolverlo? Que hasta ahora parece que no. <risa> hay pocas luces que lo hayan resuelto, ¿no? Eh, bueno, eso por ahora, ¿no? Gracias. Bien, gracias Claudio. Un tema que es de gran relevancia de cómo incorporamos el análisis eh, financiero, el, eh, el, los aspectos financieros en eh, los, las propuestas de, de nueva integración regional. Eh, vamos a dar la palabra entonces al profesor Julián Can. Eh, yo le, le voy a avisar de su tiempo Gracias Julián Bueno, muchas gracias Consuelo Buenos días a todos y a todas eh, Mi intervención trata de sobre los 30 años del Mercosur Que hace poco se cumplió ese aniversario Y un poco las fechas imprimen digamos, la, la posibilidad Incluso la necesidad a partir del escenario crítico En el cual se encuentra el Mercosur Tal cual lo describía en la primera intervención Alberto De hacer un balance de sus etapas, de sus historias ¿sí? De sus contextos y coyunturas específicas que tuvo ¿Sí? Eh, presentarla como una experiencia, a pesar de sus crisis, tensiones y asimetrías, como una experiencia duradera en el tiempo de integración económica y comercial latinoamericana, y no solo económica y comercial, porque tuvo algunos momentos de otros aspectos no económicos donde también se avanzaron. Y en ese sentido, si bien, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones tiene cinco décadas, estuvo con muchas fragmentaciones, entradas y salidas, ¿sí? en función de las diferentes coyunturas y de los vínculos extrarregionales de sus miembros. El Mercosur, sus cuatro socios fundamentales, al día de hoy, Sí, o por lo menos hasta el escenario del 2020, donde empieza una nueva tensión en el marco de la pandemia y en el marco del, de, de, de, de los planteos de Uruguay, de, de, del, del bloque como un, del Mercosur como un lastre para las, países como Uruguay, eh, se han mantenido sus cuatro socios y el, el bloque ha funcionado. De alguna manera, un poco la, la hipótesis que está detrás, la idea es que, la forma de funcionamiento de este tipo de bloques regionales como el MERCOSUR es, es, es mediante las crisis, las asimetrías y las tensiones. Sería difícil pensarlo de otra manera, digamos. ¿sí? Es más, es más su, su, su forma de funcionamiento ¿sí? eh, que de cierta excepcionalidad. Y esto obedece a asimetrías en el entramado industrial entre Argentina y Brasil, a diferencias de tamaño de economías entre los socios más chicos como Uruguay y Paraguay, a una marca de origen en la cual cuando se... Eh, firma el MERCOSUR en el acuerdo de asunción de marzo del 91, Seis meses antes se había negociado todo el escenario de, de integración económica y de apertura arancelaria entre Argentina y Brasil, y Uruguay y Paraguay solo adquirir, firmaron eso digamos, sin poder posibilidad de negociar y siempre eh, o de poner algunas condiciones y siempre ha habido un, un déficit histórico de asimétrico entre el eje Argentina y Brasil y los socios menores. Eh, en ese sentido, es una, una experiencia, digamos, eh, duradera, ¿sí? exitosa desde el punto de vista de la durabilidad, pero crítica desde el punto de vista de su funcionamiento y su dinámica interna. Y esto también obedece a las diferentes políticas exteriores de los miembros y a los diferentes contextos históricos en los cuales ha, ha ido desarrollando el MERCOSUR. Un poco el enfoque que está detrás de este trabajo es entender al MERCOSUR y a los procesos de integración, digamos, desde una perspectiva crítica ¿no? de las relaciones internacionales y de la economía política también, en el cual se analizan la marcha de los acuerdos regionales a partir de los vínculos entre modelos de desarrollo, modelos de acumulación, eh, correlaciones de fuerzas sociales, ¿sí? de, de ganadores y perdedores en cada país en, y, y dentro de determinados sectores ¿sí? a lo largo de la historia del bloque. Y no estrictamente como una historia institucional, ¿sí? ni tampoco como una historia de los eh, saldos de, de, de, de lo que es el intercambio comercial, ¿no? eh, que muchas veces se mide el MERCOSUR estrictamente por, por las variables económicas, depende de los enfoques. En fin, eh, ese es un poco el objetivo del trabajo para eso dividimos en tres partes históricas el MERCOSUR tratando de dar cuenta de todas estas variables que, que presento desde el enfoque crítico en primer lugar su etapa de orígenes no hay un cambio importante entre Argentina y Brasil a mediados de la década del 80 dejando hipótesis de rivalidades, de conflictos sobre todo en torno a lo militar nuclear y se dio paso en un contexto que venía desde el 83, 84, 85 por el tema de la deuda en América Latina de mayor cooperación y vinculación regional de una agenda donde otra vez la integración era la posibilidad de pensar en conjunto problemas que también la región tenía en conjunto, como en ese momento el endeudamiento externo y el entacamiento económico más general. Eh, un poco por el fracaso del consenso de Cartagena de aquel entonces y la estrategia de negociación conjunta de la deuda, pero también por ese, retomando parte de ese impulso de cooperación y vínculos regionales, Argentina y Brasil lanza una alianza política a partir del 85 que va a dar orígenes al Mercosur, con ciertos marcos de, de, de, de pensar la inserción en la economía global, con ciertos márgenes de autonomía y de cooperación y de integración económica. Esa agenda, digamos, se consolida... Eh, en el transcurso del 86-88 con una serie de acuerdos, y para el 90 en el marco del escenario de los gobiernos neoliberales, del consenso de Washington y de toda la reestructuración digamos capitalista que hay en América Latina en el marco de una reestructuración más general que venía desde la década anterior, eh, Argentina y Brasil adoptan políticas neoliberales y eso le da una, una fuerte impronta a la primera etapa mercosureña, no la etapa que por algunos denominaron, como decía Alberto, comercialista de la integración, otros colegas, el mercosur fenicio, el mercosur del regionalismo abierto en tanto modelo de la CEPAL que tenía algunas diferencias con los modelos anteriores y tradicionales del organismo para pensar los vínculos regionales en América Latina. Y en ese sentido, el mercosur... Eh, tiene una etapa de, de, de integración económica muy marcada por el, por el comercio y un poco dejando de lado las agendas de la integración de las cadenas productivas, eh, tenida por el escenario aperturista de las economías de sus países miembros, que le dio más un perfil de, de reducción arancelaria a nivel cero en un periodo de cuatro años, cuando los esquemas iniciales iban de 10, 12, 14 años en términos graduales generando digamos, una fuerte asimetría en el comercio entre Argentina y Brasil, dando como digamos ganadores al agronegocio de la Argentina, que encontró un lugar de exportación importante de sus productos vía Mercosur a partir de reducción de aranceles, a la industria paulista al lado de Brasil, en detrimento de la industria argentina, una señal que se vivió en la década del 90. Y en ese sentido, eh, el Mercosur eh, tiene éxito desde el punto de vista económico en su primera etapa, el comercio se multiplica por cinco, se le da institucionalidad al bloque... Eh, pero con, generando unas fuertes asimetrías y tensiones y caracterizado más por una integración comercial y dejando de lado otras áreas de la integración económica. Ese modelo en algún punto hizo... Bueno, cabría destacar también el, el tema del sector automotriz, ¿no? ¿no? Porque el sector automotriz tiene un acuerdo particular... Que de alguna manera venía negociándose antes de la entrada en vigencia del Mercosur, en el marco de una reestructuración mucho mayor de la industria automotriz que venía de los 80 y de la reubicación, digamos, de, de, de, de, de, de, del lugar de determinadas regiones y de plantas de producción en, en las nuevas cadenas globales de, de la industria de la producción de industria automotriz. Y eso implicó eh, un, un bloque, que, un, perdón, un área de integración como era la industria automotriz, mucho más regulada eh, y acordada y pactada, que poco tiene que ver también con cierto ideal de la integración económica, ¿no? Entonces, de alguna manera, podría haber industria automotriz entre Argentina y Brasil sin Mercosur. Lo que hicieron fue, en todo caso, readaptar ¿sí? lo que el bloque permitía a, para poder consolidar ese eje, que en algún punto se consolidó como uno de los ejes también comerciales bastante importantes, porque el nivel de intercambio de autopartes ¿sí? eh, es muy importante dentro de, de los saldos comerciales de Argentina y Brasil. Eh, incluso, dominada esa cadena regional, si se quiere, de valor de producción automotriz por las grandes transnacionales y haciendo uso del bloque, también eso integró a ciertos sectores de pequeños y medianas producción industrial de la Argentina, en todo el eje, digamos, Buenos Aires-Santa Fe-Córdoba y la industria automotriz, que tenía una fuerte tradición. Y, que, y menciono esto porque al día de hoy, si en caso de avanzar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, el sector automotriz sufrió una gran reestructuración, eh, el sector automotriz mercosureño, que traería una serie de efectos que, bueno, no, no vamos a decir ahora. En, fin, en síntesis, ese modelo de integración económica comercial asociado al consenso de Washington y al regionalismo abierto entra en crisis entre el 99 y el 2002 a la par y en relación con la crisis ¿sí? del neoliberalismo en Argentina, la crisis del 99 en Brasil, la crisis del 2001 en Argentina sin duda, las tensiones, ¿sí? de alguna manera Brasil si bien había adherido eh, y había utilizado el Mercosur para su expansión regional y su inserción en la economía global y tuvo una visión globalista en la época de Fernando Enrique, ¿no? de, de los gobiernos neoliberal, neoliberales, siempre, nunca dejó de lado cierta autonomía en la forma de inserción de la región en el mundo, y de hecho esa unión aduanera que se había constituido en, en 1995 el Mercosur, ese arancel a los productos de esta zona, que la, le daba ese carácter, ese carácter de, de proceso de integración económica, eh, protegía de alguna manera la forma de inserción en el escenario global. La Argentina había mantenido una adhesión, digamos, sin, directa ¿no? a, a, a la globalización, ¿sí? y esas tensiones se vieron en el transcurso de la segunda parte de la década del 90, y sobre todo entre el 99 y el 2001, donde hace crisis la, la, el, la, la simetría comercial entre los dos países miembros de Argentina y Brasil, pero también hace crisis la forma de pensar la inserción. Argentina, en el marco de sostener la convertibilidad por la vía deflacionaria en todo el gobierno de la Alianza en el 2000-2001, acude al endeudamiento externo, para eso necesita el apoyo de Estados Unidos y Amaga, con salida del Mercosur, sobre todo en la llegada del Ministerio de Economía de Caballo, en fuertes tensiones con la Cancillería Argentina, se hablaba de más y mejor Mercosur, reformulación del Mercosur y el Ministerio de Economía buscaba financiamiento para sostener la convertibilidad, acercándose a Estados Unidos, incluso ensayando posibilidades de un área libre de comercio con Estados Unidos, sí, o de negociar de otra manera el, el, el acuerdo ALCA. Eh, incluso, eh, bueno, es un escenario de crisis, de falta de coordinación y que tiene una vuelta de tuerca, un giro, cuando hay también una crisis del neoliberalismo y una reconfiguración política regional y ¿sí? un cambio en la coyuntura regional a partir del 2002-2003 con la llegada de los denominados gobiernos progresistas ¿sí? que mencionaban recién, eh, Lula en, en Brasil eh, el, Néstor Kirchner en Argentina, el consenso de Buenos Aires fue clave para sacar de esa etapa de estancamiento al Mercosur y para intentar reformular aquel Mercosur comercialista ligado sí, al escenario neoliberal y a la globalización neoliberal de la década del 90. Eso tuvo, eh, digamos, en lo comercial un manejo de las asimetrías y tensiones comerciales con una, digamos, con, con un nuevo vínculo entre los países, que sacó de, de, de la crisis comercial en la cual estaba el bloque, pero no hubo un cambio estructural, y si bien se retomaron las agendas de la integración productiva y de pensar de otra manera los vínculos entre Argentina y Brasil, eso ha quedado eh, digamos a, a medio camino y nunca logró concretarse, con lo cual el Mercosur, si bien tuvo un gran salto político-institucional en la década del 2000, con avance de la integración, no, eh, digamos, integración política, integración social las dimensiones no comerciales de la integración, la ciudadanía, agricultura familiar, es una serie de proyectos interesantes para dinamizar ese bloque que estaba más anclado en lo económico-comercial y una visión comercialista de la integración eh, fue digamos, fueron, no, no, no cambió, digamos, la, la, la, la, ni las matrices del Mercosur, sí, ni, ni los problemas esenciales que venía teniendo el Mercosur, entre ellos, por ejemplo, las asimetrías con los países chicos, sí, Un, eh, y Dio de algún punto, sí, quizás desde el punto de vista de los actores sociales, bueno, el, el manejo de esas asimetrías permitió a ciertos sectores productivos de la Argentina en el marco de otras políticas económicas con mayor intervención del Estado y con cierta regulación de la autonomía saliendo del escenario neoliberal, ¿sí? hacer que el Mercosur no sea un problema y patear para más adelante en un esquema de, de mecanismos digamos compensatorios del comercio, eh, en el cual Brasil ahí, hay, por, por, por producto de la línea de la Cancillería de Lula, digamos cede en, en, en algunos intereses ¿sí? y sostiene, y, y digamos con tensiones internas sobre todo con la burguesía paulista, la necesidad de mantener el bloque Mercosur, porque para ambos países de, de, de la década del 2000 era una forma también de insertarse ¿sí? y de negociar en conjunto, digamos, no sin tensiones como las hubo en la OMC, en la ONU, entre Argentina y Brasil, pero sí primó el consenso en los momentos de crisis y tensiones, por ejemplo, cuando se dan los, efectos de la, los primeros efectos de la crisis global en 2008-2009 en la región. En ese sentido, de esa etapa de dinamismo del bloque, de repolitización de la integración del Mercosur progresista, ya me podemos poner o neodesarrollista, digamos, eh, de, yo lo, lo, lo veo a partir del consenso de, Washington, de, de Buenos Aires del 2003, ese eje, podemos caracterizarlo de cualquiera de esas maneras, lo cierto es que eso entra en un estancamiento en la, en la década del 2010, ¿sí? donde empieza, digamos, ahí sí unos cambios en Brasil en la necesidad de pensar de otra manera la inserción económica, ¿sí? eh, se retoman las negociaciones de la Unión Europea-Mercosur que se habían cancelado. ¿Sí? por las mismas agendas y problemas que habían sido la agenda del ALCA, en el cual el Mercosur en el momento del ALCA también había generado, digamos, de obstaculizar las negociaciones por el ALCA, una posición de conjunto. Y esa agenda se retoma por las necesidades, de, digamos, de, de pensar alguna forma de obtener más divisas en el escenario de la crisis internacional para estas economías, como la de Argentina y Brasil, pero Argentina y Brasil empiezan también a tener miradas diferentes, ¿no? Y eh, antes de la llegada de los gobiernos conservadores, los neoconservadores o neoliberales del 2015 y el 16, ya había habido ciertas, digamos, eh, formas de pensar diferenciadas la, la inserción de los países en el nuevo escenario. Argentina a partir del 2014 firma el acuerdo de cooperación estratégica con China. ¿sí? Esto va a ser un problema para el Mercosur en la actualidad, ese acercamiento a China en forma bilateral que están teniendo los países del Mercosur. Y ese escenario, bueno, el ingreso de Venezuela, con con conflictivo, con contradictorio, tortuoso en algún punto, ¿sí? durante esa década, Llegó que cuando vinieran los gobiernos, cambia la correlación de fuerza en los países, si lleguen los gobiernos de primero de Temer, la institución de Dilma, del gobierno de Temer, pero ya incluso el gobierno de Dilma venía teniendo otras otras señales, digamos, para el Mercosur, como decía yo, pero bueno, lo dejamos de lado por falta de tiempo, pero el gobierno de Temer y Bolsonaro después, y Macri, con ese eje de gobiernos neoliberales, sin duda que empezaron a producir en el Mercosur una crisis más fuerte que tenemos como resultado al día de hoy, producto por un lado de mirada de Alianza del Pacífico, del Pacífico, como decía Alberto, como modelo de integración y en ese momento todavía previo al escenario Trump, como la vía de integración al, al TPP y a los acuerdos de MC Plus, sí, más globales. En realidad fue más una sintonía ideológica política porque para ser miembro de la Alianza del Pacífico los países tienen que tener eh, arancel cero, tienen que tener libre comercio. Y si bien Argentina con Chile, bueno, con Perú tiene, digamos, importantes niveles de regulación arancelaria, todavía con México tiene altos aranceles que se vienen rediscutiendo. Con lo cual, en realidad, para que Argentina o algunos de los países miembros del Mercosur sean miembros de la P, o cómo sería un convenio, una convergencia entre Mercosur y la Alianza del Pacífico, no estaba muy claro. Pero sin duda jugó desde el punto de vista político-ideológico de la orientación de estos gobiernos del 2016 en Argentina y Brasil. Otro, otra mirada del Mercosur, otra mirada de la, de la inserción en, en, en, en la mundialización económica, bastante también digamos, plagada de errores de lectura en el caso del gobierno de Argentina, ¿no? porque tenían un discurso de volver al regionalismo abierto, de integrarse a los mercados mundiales de Argentina supermercado del mundo, pero en un momento donde no estábamos en el escenario de los 90 de fuerte dinamismo de intercambio comercial, sí de llegada de inversiones. Un escenario mucho más crítico de la economía, un escenario donde lo, lo, los acuerdos, digamos, regionales que se estaban discutiendo, más que comercio, eran otras las agendas, digamos, que se discutían. Entonces, en ese sentido, hay una idea de volver al mundo, a los mercados, pero en una mala lectura del escenario incluso de, de, de, de, de, de, de, de, de transición hegemónica, de la aparición de China, del lugar de, de, digamos, eh, eh, que habían tomado países emergentes en, en, en el escenario económico. En ese sentido, el eje Macri-Bolsonaro eh, también comenzó lentamente a partir del 2019 y hoy es un problema que está afrontando el Mercosur, ¿sí? a eh, de, de construir, por decirlo así, la famosa unión eh, aduanera, el arancel externo común que desde 1995 le da ese carácter de, de integración al bloque de unión aduanera, de algo más que, un, que una zona de libre comercio que había funcionado en el proceso de ensarancelamiento entre el 91 y el 95. Y esa discusión genera efectos digamos, y tensiones en sectores productivos de la Argentina que se han eh, manifestado digamos, que, y que a partir del cambio de gobierno de Alberto Fernández tienen mayor voz en, en, en las posibilidades de pensar de otra manera ese esquema arancelario de reducción, pero que también hay ciertas áreas que necesitan esa reducción para poder atraer materias primas, para poder asociarse a inversiones extranjeras y poder dinamizar ciertos sectores productivos. Entonces, el arancel externo común es un problema. Depende de la solución que se tome y la política en torno hacia eso, puede profundizar en una crisis mayor del Mercosur o una reformulación del Mercosur, pero siempre también eso en función ¿sí? de, de, de, la, de las formas de inserción que Argentina y Brasil y también los otros socios estén pensando. ¿sí? Eh, y también... El, el escenario, bueno, Unión Europea-Mercosur, no me voy a detener porque es más largo, pero pensaron Argentina y Brasil al Mercosur como un, una plataforma para negociar otros acuerdos, digamos, de OMS Plus y otras agendas, y la verdad que los beneficios posibles del acuerdo de Mercosur-Unión Europea, en caso que se, digamos, que se pueda llegar a comenzar el acuerdo en unos años, porque también tiene sus trabas y sus problemas en la propia Europa, generaría eh, un fuerte problema en ciertos sectores productivos de la Argentina, algunos de Brasil también, que a través de la Confederación Nacional de la Industria y la industria argentina se han expresado críticamente, y también una, la industria automotriz en 15 años eh, sufriría también, la industria automotriz regional de, de Argentina y Brasil, una fuerte reestructuración que habría que pensar si no es más un plan de las transnacionales automotrices de reestructuración más global a partir de los nuevos combustibles, energías, eh, los autos híbridos, donde tienen que pensarse de otra forma ¿no? las plataformas productivas y, se, y si en eso no hay también, digo, más allá del acuerdo europeo-mercosur, una posible desestructuración de, de, del famoso acuerdo automotriz que, que, que está dentro del bloque y que podríamos pensarlo que está y no está, porque si, si es un acuerdo particular, digamos, puede funcionar por fuera del bloque Mercosur. Pero bueno, en ese sentido, llegamos al 2019-2020, ¿sí? eh, con una crisis del Mercosur, digamos, que no es la primera, pero que sin duda es una crisis aguda, porque por primera vez se está reformando el arancel externo común, porque se firmó un acuerdo bastante nocido como el que comentaba la Unión Europea, pero además, porque, por ejemplo, a partir de las posiciones de Uruguay, del, del gobierno reciente de Uruguay, ¿sí?, eh, por primera vez se está en rediscusión el, uno de los acuerdos del Tratado de Asunción, ¿no? eh, que, que es la, la unión de los cuatro países en la toma de decisiones y la, la, la primacía del consenso para tomar decisiones. Pero no solo eso, sino también empezó a discutirse en eh, el 2020, sobre todo, qué hacer con la famosa cláusula decisoria 32 del año 2000 que en pleno contexto de crisis entre Argentina y Brasil y del Mercosur, fue lo que salvó de alguna manera el Mercosur en ese entonces, porque esa cláusula decisoria, 32 del 2000, impide a países miembros del bloque negociar en formas bilaterales acuerdos de libre comercio ¿sí? eh, por fuera del bloque. Y Uruguay plantea, le, le, digamos eh, propuso eh, de, desarticular esa cláusula y eso, más la discusión del avance externo común, más la falta de decisiones de forma, digamos, por el cons consensual, eh, está el MERCOSUR en una situación bastante crítica, quizá, digamos, como paradoja, después de 30 años de historia, de solidez, a pesar de sus crisis, tensiones, asimetrías, si en este momento afronta una crisis, y la solución de esa crisis es... Eh, la, solución, ¿tengo todavía? ¿Sí? la solución de esa crisis es también bastante, digamos, eh, dificultosa de pensar... Su, su, su, su desarrollo en un mediano plazo. Depende mucho de las políticas exteriores de Argentina y Brasil, depende de cómo se asimilen decisiones en función de la crisis internacional, ¿sí? y depende también de un escenario muy particular que son los vínculos con China. Los vínculos con China eh, son, cuando uno mira los números, yo traje algunos de ellos, son bastante interesantes para pensar también. China se convirtió en una cierta aspiradora de las exportaciones eh, argentinas, pero también de Brasil. ¿Sí? ha enflaquecido los vínculos económicos adentro del bloque, ha generado un desacople del comercio industrial también. Para 2007-2008, el 30% con picos del 32% de las exportaciones de Argentina iban a Brasil, en el marco de los acuerdos digamos, de Aladi y mercosureños existentes. Hoy ese número ha decrecido eh, a un 20% promedio. De la misma manera, para Brasil es menos el, el de crecimiento, pero bajó de un 7% promedio a un 5,4%. ¿sí? Pero si miramos el total del intercambio comercial entre bloques, es ¿sí? decir, del movimiento comercial, de la interdependencia, del fenómeno de interdependencia, interdependencia comercial que hay en este tipo de proceso de integración, ¿sí? generalmente eh, se bajó de un, de, un comercio, de un nivel de intercambio comercial adentro del bloque de 20, del 25% entre sus socios con picos del 30% a un 10-12% actual de promedio. Entonces todos estos números están, tienen que ver con el efecto China, digamos. Entonces, y un poco lo que decía Claudio recién, ¿no? Es decir, los países buscan, en el caso de Argentina, dinamizar acuerdos con China, y al negociarse en forma bilateral esos acuerdos, el bloque, digamos, queda como de un punto, como, como, como, un obstáculo para eso, pero a su vez genera como eh, un, un, este desacople interno económico del Mercosur. Si le sumamos a eso la, la, la, la poca digamos cooperación que hubo en el marco de la pandemia para buscar soluciones conjuntas en el marco de un bloque que tenía una estructura de 30 años, que tiene agendas digamos eh, educativas, de salud, digamos eh, al no estar incluso la UNASUR, ¿sí? hubo una falta total de coordinación sí política. Para, para afrontar soluciones de conjunto y regionales en el marco de la pandemia, apenas podemos rescatar la decisión del Consejo del Mercado Común en el 2020 de otorgarle al FOSEN a ese fondo de convergencia estructural que se había creado en el marco de los gobiernos progresistas de la década del 2000 y que no dio muchos resultados digamos para generar compensación de asimetrías entre los socios grandes y chicos ¿sí? de dotar de 16 millones de dólares para buscar eh, innovación en educación y salud en investigación para lograr soluciones conjuntas para la pandemia. Es muy poco el dinero, es muy pocas iniciativas, y eso habla también de, de la crisis por la cual estaba transitando el Mercosur. Para ir cerrando entonces, eh, le sumamos también la tensión entre el gobierno de Bolsonaro y Alberto Fernández. Entonces hay una permanente tensión muchas veces entre cuando hay cambios de signo de gobierno... Eh, y diferencias ideológicas y políticas entre los gobiernos y de pensar la, el lugar del MERCOSUR y la forma de inserción, tanto del MERCOSUR como de los países en el escenario regional e internacional. En ese sentido el MERCOSUR se, se, digamos, eh, está perdiendo, está siendo cada vez más irrelevante para la economía de los países más irrelevante en el plano regional e internacional afrontado por estas crisis que estoy describiendo y de alguna manera tiene mucho que ver también con cómo, cómo qué desenvolvimiento tenga las coyunturas políticas de sus socios como también que en el marco de la pandemia, la situación económica actual y económica de crisis actual global, qué modelo de desarrollo e inserción vayan generando digamos, los diferentes gobiernos, ¿sí? Y, en función de las, y eso, más las correlaciones de fuerzas sociales internas de cada país arman un escenario de incertidumbre en un mediano plazo del Mercosur, ¿sí? Así que, eh, a poco de cumplirse 30 años, quizás sí llegó un momento de crisis bastante aguda, mucho más aguda que las anteriores. Y de alguna manera, si lograran salir de esa crisis, también creo yo que no va a ser sin tensiones y sin contradicciones entre sus socios miembros. Bien, muchísimas gracias. Esta ha sido la, la intervención. Bien, muchas gracias, Julián. Eh, bueno, muy interesante conocer más detalles de... Eh, esta experiencia del MERCOSUR en América Latina. Eh, me voy a autoceder la palabra para posteriormente escuchar a Federico Manchón. Eh, yo preparé una intervención en relación al tema de eh, si es posible una reinvención del multilateralismo y esto mirado en el contexto de cómo la pandemia profundizó la crisis del multilateralismo. Entonces, teniendo esto como eje, plantear algunas ideas. Eh, bueno, claramente la pandemia COVID-19 aceleró eh, varios procesos de transformación que ya estaban en curso eh, a nivel mundial en las últimas décadas, eh, como el declive de la hegemonía que venía enfrentando Estados Unidos y el ascenso de China como potencia global. Y al mismo tiempo está teniendo efectos sobre las organizaciones multilaterales, eh, mundiales y regionales, eh, ...en un contexto de deterioro y parálisis eh, de la arquitectura multilateral mundial... ...especialmente del sistema de las Naciones Unidas. Frente a esto entonces eh, la interrogante es cómo es posible reinventar el multilateralismo... ...en un contexto donde es claramente urgente enfrentar la situación que tenemos a nivel mundial... ...en forma conjunta y con algunos apoyos de organismos que hoy día parecen extraordinariamente debilitados. Lo primero de plantear es que el orden internacional se encuentra en plena eh, reconfiguración, mientras la comunidad internacional enfrenta realidades marcadas eh, por la severa emergencia humanitaria, económica y global y social. Y una reflexión sobre eh, el porvenir político internacional en el escenario post-pandemia conduce a dos laberintos claramente definidos. Uno eh, es la cuestión del epicentro del poder, y del orden internacional. Y lo segundo es eh, las interacciones entre el Estado y las sociedades y las transformaciones de las eh, institucionales que eh, fecundan la arquitectura multilateral. Bueno, este nexo eh, entre ambos nodos eh, sufre eh, fuertes redefiniciones tanto por el impacto de la pandemia del covid eh, como por la aceleración de estos procesos de transformación ya en curso en la política mundial en las últimas décadas. Entonces, eh, yo quisiera precisar un par de puntos en relación a cuál es el escenario mundial en que tenemos en medio de esta pandemia. Eh, lo primero es señalar eh, la pérdida de capacidad de liderazgo que eh, se apreció eh, por parte de Estados Unidos eh, y que reveló que como una de las características más salientes de la vida cotidiana del sistema mundial en los tiempos de pandemia. Y como contracara de esto, eh, de este proceso, hemos evidenciado el ascenso de China como potencia global eh, con una posición anclada en esfuerzos cooperativos de combate a la pandemia sumado a la presencia económica y tecnológica conquistada y lograda en años anteriores. Eh, la internacionalización del combate a la pandemia ha exacerbado eh, una politización que contrapone proyectos de poder eh, con implicancias económicas, políticas y militares estratégicas. Y esto entonces tiene una implicancia eh, bien fuerte que eh, esto constituye el punto medular o central eh, de contraste con crisis epidémicas que habíamos eh, evidenciado previamente como las del año 96, 2003, 2009, 2014, que están relacionadas con la del VIH-Sida, del SARS, la gripe aviar y el ébola. Bueno, estas tensiones entre China y Estados Unidos, Estados Unidos obedecen a una estrategia de confrontación que repite patrones y prácticas de otros eh, ciclos de bipolaridad. Y claramente quedan eh, eh, visibilizadas ...o evidenciadas eh, las diferencias entre ambos. Por una parte Estados Unidos trata de defender un sistema económico... ...asociado a una forma de vida articulada alrededor del mercado... Eh, ...cuyo pilar moneta monetario es el dólar... ...y mientras que para China lo que prevalece es la protección del poder del Estado... Eh, ...anudada eh, o anidada a la preservación del bienestar colectivo... ...y de eficientes mecanismos de cohesión social... Para ambas potencias entonces la crisis pandémica se ha transformado eh, en un tema de seguridad interna eh, que requiere plena soberanía en su gestión, por lo que sería contrario eh, a sus intereses de la identificación de la pandemia como amenaza a la paz y a la seguridad global. Bueno, esta, este avance de la pandemia que aún tenemos presente y que, y que eh, nos está dañando a todas las economías de América Latina fuertemente, pero también a nivel mundial, eh, prendió alarmas muy importantes a nivel internacional que llevó a que representantes políticos y autoridades científicas globales reivindicaran el rol del multilateralismo para afrontar las carencias de los sistemas sanitarios y enfrentar las graves consecuencias sociales y económicas causadas por una inevitable crisis económica mundial. Sin embargo, las instituciones multilaterales de carácter mundial y regional venían ya sumergidas en problemas que comprometían sus niveles de eficacia, de eficiencia, pero también la transparencia de sus acciones. Y es innegable que las crisis del multilateralismo eh, han estado asociadas a la crisis del internacionalismo liberal y a la crisis de hegemonía eh, de Estados Unidos que arrastra consigo la postración y la fatiga del ideario bolsoniano. Ahora, yo quiero hacer énfasis en esto de la crisis que han eh, enfrentado los organismos multilaterales porque en ningún caso han podido hacer frente eh, a la pandemia ni han podido liderar las soluciones a esta. Eh, ¿Y por qué entonces este multilateralismo se pone en cuestión? Porque en este contexto de pandemia, eh, una evaluación de la capacidad de respuesta de este multilateralismo eh, conduce directamente a mirar el rol que ha tenido el sistema de Naciones Unidas, empezando por el Consejo de Seguridad. Y, y fue evidente en el comienzo de la pandemia la resistencia de este órgano a reconocer eh, que la pandemia actual requiere respuestas eh, similares a las surgidas en el contexto del SIDA y del Ébola. Y esta inacción por parte de estos organismos impidió la posibilidad de un debate amplio que permitiera reducir eh, el agravamiento de las consecuencias de la pandemia a nivel global. Y pese a, a esta parálisis política del Consejo de Seguridad de la ONU, no impidió eh, que surgieran una serie de esfuerzos conjuntos pero que aún así no lograron dar eh, soluciones eh, parciales, ni siquiera parciales, aun cuando surgió el Plan de Respuesta Humanitario Global y la dinamización del Fondo de Control de Respuesta a las Emergencias de la Oficina de Naciones Unidas. Eh, de esta gran familia de, orga de organismos multilaterales, eh, el lugar estelar lo ha tenido eh, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, sin embargo, sin lograr eh, un control de la pandemia y traspasar ese rol a privados. Recordemos que la OMS desde hace mucho tiempo viene dependiendo fundamentalmente de los aportes de privados para su funcionamiento y por lo tanto eh, las fundaciones que también son parte de, eh, de estos aportes tienen gran incidencia. En términos de relaciones políticas y normativas internacionales y también debería ser este, la política a nivel de definición de política económica internacional. El fortalecimiento eventual de los procesos de integración eh, latinoamericano eh, o subregionales pasan por entender la insuficiencia de la soberanía formal de pequeños países, que son los países de América Latina, incluyendo a los más grandes, no tienen capacidades definitorias este, por sí mismos. Eh, y eh, lo que creo también es que frente al fracaso occidental de las propuestas de acuerdos eh, multiregionales que colapsó en este, eh, la, la última gestión de Obama, lo que es pertinente es apostar no solamente por este, eh, superar la restricción del límite de concebir la soberanía y la democracia nacionalmente que, señor, que señaló eh, muy correctamente Claudio, sino también de este, eh, lograr niveles de entendimiento a través de acuerdos este, interregionales eh, fundamentalmente a través de este, iniciativas como el NOAL o este, eh, eh, la, eh, la organización de este, China, eh, Rusia, Brasil, Sudáfrica, el Brexit. Eh, perdón, los BRICS. El Brexit hubiera sido un tema interesantísimo para tratar respecto del debilitamiento europeo, pero estoy abusando del tiempo, así que aquí me quedo. Bien, gracias Federico. Tenemos unos minutos eh, probablemente para eh, hacer algún intercambio. Eh, si hay alguna consulta, podemos recibir por parte de los asistentes. Sí, tendrías que hacerlo acá, ¿es posible? Ah, bueno, sí. Bueno, ¿qué tal? Este, muchas gracias por la ponencia, estuvo muy interesante la de todos. Eh, hay un tema que a mí me saltó mucho de la, de la ponencia que tocaba Alberto y en general todos lo, lo abordaron en algún momento, que es la teorización dentro de América Latina y en ese sentido me gustaría preguntarles eh, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de retomar los autores clásicos de la Cepal, en general los estructuralistas? Previch, por ejemplo, que toca cuestiones como el mercado común latinoamericano este, o el mismo Furtado, y también en ese sentido, eh, ¿cuál creen que, ¿qué vinculación creen que tiene la crisis de la Cepal, sobre todo después de los 80s con este marco de que hablaban de que se dejó de teorizar en América Latina? Muchas gracias. Gracias. ¿Eh, ¿Alguna otra consulta? Julio Gambina de la FISIP de Argentina, realmente muy bueno el panel, muy bueno, da para, para mucho debate, tomé nota de las cinco intervenciones muy interesantes, eh, con, con elementos de polémica para pensar muchas, muchas cuestiones, pero lamentablemente el tema de esta conferencia que hay que ir corriendo de un lado a otro, no nos permite estar. En ese sentido, quizás una, una pregunta que después podría hasta hacerla personalmente, Alberto. Me gustaría que en el marco del desorden que planteas, sería bueno que formularas por lo menos tu idea sobre qué rumbo para América Latina en el futuro. El compañero recién preguntaba por los teóricos de la CEPAL. Digamos en los 50, 60 hubo un rumbo, hegemonizado por la por la CEPAL. Bueno, hoy por dónde ves vos ese rumbo, por dónde debería transitar. Claudio, este, me parece muy muy interesante las, las reflexiones y sobre todo el, el, el final, este, también en el sentido de por dónde transitar. ¿no? Este, el año que viene se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile y América Latina en estos 50 años ha estado atravesado por esa hegemonía de lo que luego en los 90 se llamó Consenso de Washington, y vos cerraste para mí muy bien diciendo, parece que muchos países van para la dolarización cuando el dólar se cae. Y esa quizás es una pregunta también para Federico, ¿no? en, todo, en torno a la reflexión hegemónica que planteó, este, cómo ve esta situación del dólar aún señalando eh, la continuidad de la hegemonía eh, est estadounidense. Eh, Julián, eh, muy interesante el diagnóstico que, que haces, por dónde, por dónde transitas pero el tema sería, así como el consenso de Washington fue decir qué pensaba la hegemonía en Washington, de qué había que hacer en América Latina, como acá estamos en un ámbito de pensamiento crítico, preguntarte si vos tenés algunas opiniones, aunque no sea hoy lo que esté pasando por la cabeza del poder de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, por dónde debería pasar un proceso de dinamización, de una integración alternativa en el, en el MERCOSUR. Eh, respecto de Consuelo, eh, preguntarte Consuelo, mencionaste un eh, ejemplo de Brasil en, cuando planteaste el tema de las respuestas a las pandemias de América Latina. Me llamó la atención, est estaba esperando que lo mencionaras a Cuba y a las vacunas. Bueno, pregunta si por alguna razón o no y en un sentido auto, autocrítico o ilusorio, ¿por qué América Latina no rodea al único país? No es una pregunta inocente. ¿Por qué América Latina y el Caribe no rodean al único país que hizo el proceso completo de generación de las vacunas? Y Federico, muy, muy estimulante todo lo que señalaste, y también, y también eh, a, a, apostando, si vos querés, especulativamente, eh, ¿cómo ves vos la, la perspectiva de la situación del conflicto ucranio? Es decir, ya van más de 100 días, el impacto en la economía mundial es eh, impresionante, suena lo de guerra nuclear, bueno, ¿cómo lo estás viendo vos a partir del análisis? Gracias. Y perdón si me retiro, disculpas. Bien. Gracias. Bueno, tenemos varias eh, preguntas, así que eh, si no hay más, vamos a pasar la, la palabra a cada uno de los panelistas para posteriormente cerrar. Eh, Alberto, creo que entre 3 a 5 minutos... Uh -huh. eh, sí, para... La... Voy a comenzar con la segunda pregunta planteada por por Gambina, que me parece muy interesante. Creo que es de suma actualidad. Es decir, en el contexto de, de crisis del orden y de desorden, pues, ¿y América Latina qué? ¿Dónde estamos? Híjole, creo que es, la, es el problema de fondo. El problema de fondo es que América Latina debería, como ven, estamos en hipótesis, debería recorrer el proceso de dignidad a autonomía, Soberanía e independencia. Debería, ¿no es cierto? Pero para, eso, pero para que suceda eso, ¿qué, ¿qué pues debería pasar en la región? Y entonces yo pido regresar a checar el periodo 2000 a 2015. Eh, creo que, y ahí discrepo un poco con Claudio, creo que no hubo un exceso de politización. Creo que era necesario lo que pasó. ¿En qué sentido? En el sentido de que en, en el en el periodo de 2000 a 2015 con los con los gobiernos progresistas con las limitaciones que tuvieron etcétera etcétera se produjo algo muy muy interesante y lo que se produjo fue que se dio por primera vez la convergencia entre el proceso eh, interestatal regional y el proceso de integración regional y es y esto liderado por la CELAC por primera vez en la región hubo algo llamado orden proyecto de orden regional latinoamericano y caribeño, por lo tanto la perspectiva de unidad, autonomía, soberanía, estuvo presente y estuvo planteada y creo que se avanzó muchísimo hacia eso. Por eso es que América Latina se volvió peligrosa y por lo tanto por eso es que cuando llegan a partir de 2016, los gobiernos conservadores y neoliberales dieron marcha atrás a todo esto que se había logrado. Esa es la explicación. Y eso es y un elemento central, Brasil fue finalmente el centro de este proceso de regresión política definitivamente en la región. ¿Y por qué Brasil? Porque Brasil era la potencia regional líder de este proceso, lo fue definitivamente. Y entonces... Temer, Bolsonaro, etcétera, han hecho pedazos, han desmantelado Brasil como potencia regional, no cuenta más como potencia regional Brasil. Entonces, creo que esa es la cuestión de fondo. Entonces, la respuesta es autonomía, pero para, para, para, autonom para que haya autonomía necesitamos integrarnos. necesitamos que los dos procesos, el, la dinámica interestatal regional y la dinámica del proceso de integración regional converjan y converjan a partir de una institución que debemos comenzar a relanzar y fortalecer, y eso se llama CELAC, definitivamente. Bien, esa, es mi, esa es mi respuesta. Y la segunda, con respecto a la, a la cuestión teórica, yo creo que sí, nos está haciendo falta una, una, un desarrollo. Claro, los avances de PREVIS, el mercado común, mercado común me parecen fundamental, hasta ahí me parecen fundamental, pero el problema es que después hemos caído en... en en la ambivalencia de o bien el modelo europeo multidimensional y o bien el modelo unidimensional comercialista del, tel, del Telecán y el TEMEC. Y en eso nos hemos estado dejando arrastrar por los gobiernos conservadores y neoliberales en los últimos tiempos, sobre todo en el, desde el periodo 2016 a 2020. Y por eso que dimos, se dio marcha atrás a los procesos de integración regional tan interesantes que… La misma, la misma CELAC fue paralizada, la UNASUR fue para, paralizada, la UNASUR fue reemplazada por el PERSUR y el Grupo de Lima pretendió reemplazar a la CELAC, no lo logró definitivamente, y la, el redimensionamiento del MERCOSUR la para, y después de la pandemia y la parálisis de los procesos de integración regional, etcétera Todo eso tiene explicación definitivamente. Pero en todo caso, en términos, en términos teóricos, eh, creo que… Eh, el punto de partida de PREVIS, el punto de partida de la, de, la, de, de la CEPAL son fundamentales, pero necesitamos más, necesitamos, necesitamos tener una concepción política institucional de los procesos de integración regional, en, eh, además de la, de la económica. Pero además no tenemos por qué seguir los pasos tal y conforme la Unión Europea los ha seguido, ni tampoco menos seguir lo, los pasos del Telecán y el Temec. Es, tenemos que reinventar. Y entonces el proceso de integración social también tiene que ser revisado. Entonces, creo que hay que, hace falta un grupo de inteligencia eh, regional formado y constituido para producir ese proyecto. Y creo que Claxo podría ser un lugar donde esto se pueda se pueda realizar. Yo mencionaba un conjunto de iniciativas que se habían lanzado en los últimos tiempos, pero todas estas iniciativas que se lanzaron en los últimos tiempos no son convergentes. Y eh, son interesantes, pero no son convergentes. Pero bien, hasta ahí. Gracias. Tenemos unos muy breves minutos, así que yo solo voy a decir que con respecto a las soluciones regionales, creo que eh, la diplomacia tanto de las vacunas como de los insumos médicos inhibió de alguna manera y avasalló a los países que de alguna manera podían eh, desarrollar eh, propuestas o desarrollar proyectos que eh, permitieran abordar de manera conjunta eh, la pandemia, las soluciones a la pandemia. Evidentemente, la solución que planteó Cuba era es tremendamente interesante lamentablemente sin capacidad económica para eh, expandirse la región y sin apoyo de otros países para poder expandirse. Entonces, eh, por un lado está esta solución, que yo no la nombré, también está la de Perú, que eh, quedó en vías de desarrollo y todavía no ve la luz, pero eh, la verdad es que eh, desde los espacios más progresistas y más críticos estábamos a la espera de que eh, tanto Argentina que cuenta con, des con laboratorios nacionales pudieran tener una respuesta mucho más activa que la que desarrollaron porque finalmente son un, eh, reciben principios activos que ya están elaborados para eh, finalmente eh, distribuir vacunas. Y en el caso de Brasil, bueno, nuestras eh, expectativas eran que Fiocruz tuviera un protagonismo mayor, eh, pero solamente se dedicó a desarrollar el testeo. Entonces, evidentemente hoy día el énfasis yo creo que tiene que estar puesto en cómo eh, estos organismos que existen en la región puedan ser apoyados por países de la propia región y plantear soluciones para el conjunto. Eso, muchas gracias. Bueno, yo voy a responder en términos generales por el, por el tema del tiempo, ¿no? el, partiendo por esto el desafío teórico. ¿no? El, yo planteaba de que eh, el desafío teórico tiene que partir de una idea holística eh, a nivel mundial, eh, pero sobre todo rescatando la... La superación de la separación de lo político y de lo económico que ha primado en las ciencias sociales y particularmente en la economía, ¿no? Y cuando hablaba de los gobiernos progresistas, eh, creo que fueron presas también de esa dicotomía, ¿no? Eh, que les, eh, les evitó eh, poder seguir avanzando, ¿no? Porque no, yo no comprendo cómo los gobiernos progresistas, entre comillas, eh, pudieron establecer... Eh, ...propuestas políticas interesantes, pero eh, convergieron, convergieron con todos los acuerdos de, de libre comercio. Entonces, eh, es una incompatibilidad absoluta. ¿no? Entonces, ese es un, es un tema que eh, habría que tomar en cuenta cuando hablo de, de repensar lo que se ha hecho en América Latina. ¿no? Y ahora, si uno lo repiensa a partir del, del estructuralismo... Obviamente, la primera cuestión que eh, para mí es interesante que el estructuralismo justamente eh, rescató, eh, reposicionó la idea de economía mundial, ¿no? Eh, y la, eh, entendió que los problemas de América Latina, de los países latinoamericanos, su solución, su comprensión, eh, solamente podían comprenderse y resolverse en ese plano, o sea, eh, en ese plano internacional, ¿no? Ahora, después, claro y aquí viene todo lo que uno tendrá que debatir en términos teóricos qué es lo que ha pasado en el mundo a partir de ese periodo ¿no? eh, porque lo que yo decía es que eh, la otra cuestión que tenemos que resolver eh, y lamentablemente seguimos entrampados en eso son las visiones eh, nacionalistas o sea, eh, más que nacionalistas, visiones de Estado-Nación eh, de Estado-Nación, Estado entonces eh, esas visiones de Estado-Nación eh, son un lastre, realmente un lastre para entender hoy día el mundo. Y lo de Ucrania yo creo que es una... ...denominaciones monetarias, ese es un problema que nosotros todavía en términos del análisis del proceso de integración económico regional ni siquiera lo estamos considerando, los avances más importantes se dieron este, sobre la base de la experiencia de la integración andina, pero en realidad este, fueron muy débiles este, y en ese sentido yo creo que hay que pensar las cosas en un, on, un orden inverso. Ahora hay que pensar en la capacidad de gestión de un crédito creado regionalmente para pensar la integración latinoamericana. Respecto, este, bueno, eh, yo creo que el dólar este, efectivamente tiene un papel declinante, pero yo pienso que Estados Unidos tiene recursos institucionales, políticos y económicos suficientes como para prolongar la agonía del dólar en la gestión del crédito internacional durante mucho tiempo. Entonces, no es algo que se esté cayendo y que dentro de cinco años o diez años podamos tener un sistema financiero internacional alternativo. Incluso tiene recursos Estados Unidos tan importantes como la guerra económica para emprender un proceso de desglobalización. El proceso de desglobalización que estamos viviendo ahora es un proceso políticamente determinado. Eh, las sanciones económicas por parte de Estados Unidos a los que se ha agregado eh, la Unión Europea, son políticas de retracción del proceso de integración productiva mundial. Son mm, mm, decisiones políticas de reducción de la integración material a nivel del proceso de reproducción global. En ese sentido, también China es en este momento, independientemente de las intenciones ocultas que puedan tener estos orientales que siempre nos asombran después de uno o dos siglos, es que está defendiendo la preservación del sistema multilateral. Este, ¿Cuál va a ser el fin de eh, la, la grúa guerra de Rusia? Unión eh, B, B, B, Ucrania, que es UA, eh, yo lo único que podría decir es que no puede ser una solución militar, no puede ser una solución militar porque en Occidente eh, todavía las capacidades políticas están asignadas a quienes piensan que la guerra nuclear limitada este, no es viable, por una parte. Y por otra parte... Federico, tenemos que dejar la sala, disculpa. Ya. Tenemos otro panel. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a los expositores. Muchas gracias por sus aportes. Hasta luego.